Hola, hoy vamos a hablar un poquito sobre técnicas narrativas y la idea de esto es que pretendo que sea una serie donde podamos conversar sobre películas, series, libros y hablar específicamente de algunas técnicas narrativas o algunos <risa> errores al narrar que podamos ver con ejemplos de estos, de estos textos quiero empezar con una bien simple que posiblemente ya conocen que es la pistola de Chekhov eh, hay una frase muy manoseada eh, que eh, dijo Chejo en su momento Anton Chejo eh, de que si hay una pistola en el primer acto esa pistola debe dispararse en el tercero o debe haberse disparado en el tercero y esto lo que significa básicamente es que no puede haber elementos gratuitos en la narrativa que posteriormente no vayan a ninguna parte o no tengan un sentido o una necesidad de ser Um, un ejemplo que a mí me encanta de la pistola de Chekhov es una escopeta um, es la escopeta que aparece al comienzo de Shaun of the Dead eh, el desesperar de los muertos una película eh, de culto de zombies, donde al comienzo de la película en el bar aparece una escopeta que es lo que le da el nombre al bar y obviamente pues, cuando llegan los zombies más, mucho más adelante esa escopeta tiene un sentido eh, sin embargo, obviamente, la pistola de Chekhov no tiene que ser un arma de fuego puede ser cualquier cosa eh, pretas de ropa, por ejemplo, o, o libros cosas que vienen del pasado del personaje, cosas que se dejaron en herencia el personaje son este tipo de cosas que cuando estamos viendo una película, cuando estamos leyendo un libro nos damos cuenta de que están llamando nuestra atención sobre esto y que es necesario que más adelante signifique algo porque si no, como espectadores o como lectores nos vamos a quedar esperando que eso aparezca de nuevo y que tenga un sentido en la trama y cuando no lo tiene, nos vamos a sentir decepcionados y esto es algo de lo que vamos a estar hablando bastante de la importancia de satisfacer las expectativas del lector o del espectador cuando construimos una historia si generamos expectativas, si algo que genera expectativas no podemos luego terminar la historia y dejar esas expectativas como colgando porque eh, en consecuencia el lector o el espectador se va a sentir sumamente decepcionado con la historia cuando esto pasa hablamos de una cortina de humo o lo que en inglés se llama red herring el red herring es eh, una falacia informal pero también es una falacia narrativa es cuando alguien intenta distraer la atención de su interlocutor eh, llamando su atención con otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y eso se hace mucho también en el cine, en la literatura, en la televisión, en todas partes, donde nos ponen un elemento que eh, la idea es que nos fijemos en eso para que nos distraigamos de lo que realmente está pasando. Eh, un buen ejemplo de esto son las películas y las novelas policiales o de detectives, donde nos ponen un personaje que debería ser el sospechoso e intentan distraernos de las acciones de los otros personajes Diciéndonos que este es el malo o que es hacia acá, hacia donde debemos estar mirando Un Red Herring puede también ser una herramienta, si sabemos utilizarlo eh, Hay una película y voy a tratar de no spoilear, pero es un poco inevitable en esto Pero hay una película que se llama Knives Out eh, o Puñales por la Espalda o algo así en, en América Latina, creo eh, Donde hay un personaje que es el evidente sospechoso está desde lo lógico es que desde la entrada es el sospechoso es el malo y lo que hacen es que nos presentan a este personaje para que sospechemos de él posteriormente nos, nos dan una vuelta narrativa donde dice ah claro era tan obvio que era este que no podía hacerlo y luego al final sí lo era entonces es un tipo de red herring pero da la vuelta completa y termina siendo un dispositivo narrativo útil hay casos en los cuales los autores se creen demasiado inteligentes como eh, el código da vinci de dan brown dan brown presenta a un personaje que es de apellido aringa rosa <risa> que es el, el obvio red herring de la historia y aringa rosa es una traducción un poco chimba de arenque rojo o red herring y es como que te está diciendo desde el principio que es un Red Herring, le puso de apellido Red Herring eh, Y la idea es como estar tratando de jugar un juego contigo este Pero bueno, eso es todo el libro, no es tratar de jugar un juego con, con, con los lectores eh, Depende obviamente de la audiencia a la, que estemos, eh, a la que estemos destinando lo que estamos haciendo La película, serie, cuento, novela, obra de teatro porque si es ese tipo de audiencia, pues le va a parecer bien, el código de Bichi fue un éxito. Si es una audiencia que está esperando un poco más de literatura, le va a parecer que es un truco, que es gimmicky, que dicen en inglés, que es algo que responde solamente a el hecho de que el autor está haciendo esto porque puede, y no a que, a que esté el servicio, al servicio de la historia es importante cuando estamos haciendo cosas que pretendemos que sean literatura seria que tengamos más respeto por la historia que por las herramientas que usamos para contar la historia lo que realmente importa en todo caso es que tengamos el respeto hacia el lector y hacia el acuerdo que estamos haciendo con el lector cuando presentamos la historia en primer lugar se genera un pacto y en ese pacto una de las cosas que es importante respetar es que no presentemos elementos al lector que se constituyan en falsas promesas, era lo que les decía sobre las expectativas si hacemos una promesa al lector atrayendo su atención hacia algo es importante que posteriormente ese algo tenga algún sentido no necesariamente tiene que ser el sentido que el lector pensó en primera instancia y ahí es cuando un uso de ese elemento como red herring o como distractor puede funcionar si tiene un sentido dentro de la historia pero no era el que el lector creía, entonces logramos distraerlo en efecto pero al mismo tiempo logramos cumplir la promesa que hicimos eh, un buen ejemplo de esto es prácticamente cualquier novela de Agatha Christie eh, la manera en la que se consigue generar una historia que es de detectives, que es muy simple estructuralmente pero que al mismo tiempo no deja al lector siendo, sintiéndose satisfecho, es presentando elementos que hacen que el lector piense una cosa, pero que más adelante, a pesar de tener sentido en la trama y a pesar de tener sentido en la conclusión de la historia, no era lo que el lector pensaba. Lo que es importante es no dejarlo como un cabo suelto, dejarlo como un mero elemento distractor o, peor aún, como algo que se nos olvidó para dónde iba por completo. Y esto puede pasar con objetos de la historia y hasta con personajes que se caen de la narrativa en el segundo acto, como que lo presentamos al comienzo y luego nunca más vuelve a salir. Es muy delicado hacer esto y eh, es importante para que el lector no se quede con la sensación de insatisfacción de que la historia no se completó. Ese fue mi tip narrativo de esta semana eh, y si no han visto Shadow of the Dead, vayan a hacerlo. Chao.